Pueden pensar que este tema es trivial, pero no lo es. Desde Platón se ha discutido y no se ha llegado a un consenso. Hay varias teorías sobre lo que significa una, que una afirmación o creencia o una teoría sea verdadera. Es muy curioso, pero la idea que todos tenemos sobre lo que es verdad es la menos defendida en filosofía. Miren, estilócratas. Nosotros pensamos que cualquier persona educada debe tener cierta habilidad para poder conversar o al menos no espantarse sobre temas abstractos. Los más grandes estilócratas como, como son Oscar Wilde o Albert Camus ya lo hacían. No basta ponerse zapatos nuevos para proyectar una buena imagen. Por eso hoy te invito a que veas el video de la Semana de Cliché. Hoy hablarán de por qué